En 2012, cuando terminé la carrera, justo estaba terminándola. Me fui a trabajar a un gran centro de aquí de la provincia de Almería. Y cuando llegó un momento que me di cuenta de que eh, las personas venían buscando a Raúl Robles y no tanto los servicios de, que ofrecía ese centro, fue el momento que me di cuenta que era el momento de, de emprender y, y crear algo propio. Y ahí nace en 2017 nace MagiaFit, eh, junto con mi socio Miki. Justo antes de eso estábamos en el punto más potente de, de magia fisa. Estábamos a reventar, o sea, era histórico aquí en nuestro centro. Y llegó y lo, vamos, lo, lo destrozó por completo. O sea, es que tuvimos que cerrar el negocio. Cuando ya llegó ese momento y dije, mira, esto va a ser la, la gota que colma el vaso y ya sí que sí voy a saco a, a meterme en el mundo digital. Es que no me queda otra. Y me planifiqué una meta. Dije, venga, yo de aquí a cinco años tengo que estar ingresando 3.000 euros al mes, de aquí a 5 años. Venga, pues, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que hacer esto, esto. Y una de las cosas que tenía, herramienta, digo, el lanzamiento. Y me llegó uno de los anuncios que, que me sentía muy identificado. Porque salía, salía una chica trabajando el domingo. Y yo digo, sí, soy yo. Y entonces ya empecé a ver lo de los lanzamientos y demás. Y me di cuenta de que los grandes de mi sector, del mundo online, echándose a hacer el lanzamiento. Por aquí tiene que ir la cosa. Así si es que esto tiene que ser lo que... Anuncios me, me venían de todo tipo. De los que vi, por lo menos fue el que más me gustó en cuanto a detalle, calidad, vídeo, imagen y demás. Dije, bueno, pues parece que, que este equipo tiene buena pinta. Vamos a echarle un ojo a ver. Y a mí eso dije, hostia, tío, a mí sí si me abrió una cantidad de ideas. Dije, aquí voy a empezar yo a ya crear cosas. Y efectivamente, pues yo empecé a crear mis pequeños experimentos y yo durante el proceso y probando cosas, yo ya empecé a, a, a recuperar la inversión antes de que se, lanzara, se hiciera el lanzamiento. El primer mes ya llegué a esos mil y pico euros. Ya había compensado con crecer lo, lo que yo a invertir. Pues la verdad que me sorprendió muchísimo porque yo abría Google Calendar y veía... Bueno, ¿y esto? <risa> que aparecían ahí como unos recuadros coloreados de, de citas ya, de personas ya que habían comprado el servicio. Decían, che, que es verdad que esto es automático, que es verdad. Pero todavía a mi cabeza de vez en cuando me dice, algo oh, sigue, sigue ahí, que, que esto puede ser que caiga. Y qué pasa, bueno, o yo miro los datos los números han ido exponencialmente creciendo la media mensual sigue creciendo. Y luego a nivel personal, pues, pues me ha cambiado por completo porque yo me he podido ir... Eh, con mi niña un piso más grande ver esos ingresos fue lo que hizo nos hizo dar, tomar la decisión de, de ir hacia adelante para formar una familia y tener un niño al final me he comprado un coche también más grande <risa> y me parece una tontería pero oye, podías comprarte las cosas así pues es que eso, ja, ni me mejores sueño y lo que más me motiva es que a lo mejor alguna persona que haya hecho conmigo un proceso de tres meses, que haya conseguido el objetivo, me manda un WhatsApp con una fotillo del espejo y me dice, mira cómo estoy Raúl, que estoy más fuerte, que estoy más... Mira y tal, o sea, y ahí ya me, me vengo súper arriba.